Si sí, hacemos un resumen ¿no? de, del mes uh -huh. y media, ¿no? casi que, sí, que hemos eh, pasado, pues que hemos salido de Múnich, ¿no? Salimos que... de Múnich el 17 de mayo. Uh -huh. que hemos eh, seguido el ISAR, ¿no? Primero un poquito de ISAR, sí. Después el Danubio, todo en Austria. Uh -huh. Pasando ciudades así más grandes Pues Linz, ¿no? La primera que encontramos Y bueno, y luego Viena, básicamente uh -huh. La parte quizás entre Linz y Viena Salvando las, evidentemente la... El tramo más cercano a las dos ciudades Pues eh... bastante chulo Sí La verdad que no, no esperábamos, ¿no? Un poco tanto viñedo y, y luego bastante bastantes pueblecitos así con, con mucho encanto y bastante historia detrás y Después eh, hemos pasado por el Nice ahí nos bañamos por primera vez. Después eh, hemos seguido hasta hasta Budapest. Bratislava primero. Bratislava primero, Budapest. Hemos pasado la frontera, sí. Bratislava, Budapest. Después nos hemos bañado en el lago Baratón. Baratón obligado. Si mm. alguien va a Hungría y lo tiene cerca, la verdad que es diferente un poco a, a lo que entendemos como un lago realmente da uno tiene uno la sensación de estar en el mar uh -huh. exacto luego sufrimos un poquito para volver al Danubio exacto pero tuvo una buena recompensa no uh -huh. tuvimos un vuelo sí el vuelo con Christian. Un vuelo con Cristian. Eh, una pequeña un pequeño una pequeña avioneta tema eh, de Sexar. Uh -huh poco antes de dejar el país. Hemos eh, tenido la suerte de encontrar el, el Christian para, para tener un vuelo encima de sector? Mm, por, sí, toda la, Había un pequeño aeródromo y. Pues nada, pidiendo para acampar en el espacio del aeródromo y eso, que era muy tranquilito, así muy chiquitillo y y el chico este se enrolló y nos dijo que si queríamos un vuelo y ahora que fue una experiencia única y nada y luego pasamos la frontera sí. en general muy bien en hungría de sí. la gente muy hospitalaria bastante introvertida pero eh, en general muy muy buena muy buena experiencia o sea muy hasta Isvan y Rita que nos han preparado el desayuno. Desayuno, nos han preparado con... primero era un café, luego ya nos hicieron también de comer y pudimos dormir en su jardín. No sé, en general la gente, la verdad es que se porta súper sí, sí. bien con nosotros. Y luego Croacia Jovacia te lleva, es que hicimos hemos... dos días, ¿no? Openas, sí, sí, muy cortito, pero Normalmente... teníamos muchas ganas de de rodar, ¿no? La gente estaba súper animada. Han empezado a... a, a claxonar, ¿no? Sí, sí, a tocar el claxon. A tocar el claxon cada vez que pasamos y... nos animan. Había también el buen rollo del primer partido de la Eurocopa, de Croacia. Vimos ahí ya así, ¿no? Un poco en... en el carácter de la gente, un poco de contraste ya con con Hungría, ¿no? empezamos bastante más bullicio, más, más vida, un poco más de, de ruido por todos sitios uh -huh. y bueno, en Serbia un poco la misma tónica, ¿eh? Nos pasamos luego a Serbia un par de días después, Hemos uh -huh. eh, visitado a Novi Sad, a Belgrado? Novi Sad, Belgrado, interesantes, Novi Sad más como, bueno, una ciudad más bien pequeña pero con bastante vida, bastante, bastante bullicio también pero en muy, quizás más agradable, quizás este tipo de ciudad más agradable para vivir, a lo mejor, ¿no? Cuando, si quieres, más o menos, bueno, pues encuentras más o menos todo lo que necesitas, seguramente, y, y no tiene, no está tan, tan, tan sobrecargada como Sara, eh, como Belgrado. Y Belgrado quizás tiene más original, ¿no? Como, o se respira historia, respira, respira más, más, se mejunge, ¿no? Un poco, es más cosmopolita y mm y nos gustó bastante, la verdad que Sarajevo a mí me recordó en algunas cosas también muy... era todo muy muy desigual, ¿no? El, la orografía toda muy... Eh, bastante compleja y en algunas cosas recordaba un poco a la zona así más montañosa o sea, de Barcelona, cuando te metes, ¿no? En, un poco en las en las calles así más más empinadas. Y, Eso es verdad. Y... Nada, pues, nada, nos hemos hartado de chepachichis también desde que hemos estado en esta zona lo cual yo creo que yo tengo ido sobre todo ya bastante, creo <risa> eh, Está bueno, está bueno, pero bueno, creo que ya llevamos unos cuantos Es el, la especie de hamburguesita esta que, de, que hacen así en forma de salchicha Bueno, esos son detalles ahora sin mucha importancia No y... eh, Después de Belgrado hemos dicho adiós al Danubio uh -huh del Eurovelo 6 este famoso mm. para ir Jackson de Shabbat uh -huh. siguiendo el río Saba ¿no? Mm. Saba, sí, como en francés Saba Sí, eso es verdad Y ahí hemos eh, tenido una noche graciosa ¿no? En casa de Mariola Mariola, sí, exacto Y toda la familia Y todos los animales con las vacas y los cerditos y... También nos dejaron, o ser que celebraban al día siguiente una festividad familiar llamada, creo que era Preslava o algo así. Preslava, ¿no? Creo que, no. bueno, nos, nos consiguieron, bueno, el idioma, bueno, ahí fue un poquito compleja <risa> con Mariola y, y con las es más, o sea, a la hora de, de comunicarse, pero, bueno, tenía una sobrina que hablaba inglés mejor que nosotros. Eh, pero bueno, entendimos más o menos que era una festividad originalmente de... que tenía un trasfondo religioso, pero que había ahora a día de hoy, bueno, pues cada familia en algún momento del año, ¿no? Si entendí bien, pues elegían como había ese día concreto donde se reunían y pues celebraban eh, esa festividad en familia. Y nada, pues son también, súper bien, súper hospitalarios, nos dejaron que tomáramos la ducha, nos dijeron que si sí queríamos cocinar o que si... Sí... Bueno, hicimos... pasamos una noche bastante simpática. Y luego hasta uh, Shabach, donde también súper bien, después de casi tomar el... el... O la falsa, ¿no? la decisión incorrecta de quedarnos en un sitio que no nos gustaba ninguno de los dos, pero empezaba a llover y tal y estábamos un poco de mal humor y al final nos echamos para atrás decidimos seguir hasta Chabach y allí nos acogió también Alexander eh, que forma parte de, de la red esta Warm Showers eh, entonces lo pudimos contactar súper bien, súper hospitalario nos enseñó más gastronomía que, que bueno tampoco la ciudad a lo mejor no tenía mucho que ver pero nos explicó nuevamente un poco pues eso las un poco como es la vida aquí y como alguien pues no sé, que, que, que llega a darse bastante cuenta de lo que ocurre a su alrededor pues eh, como, lo, como lo ven y un poco la, la falta de esperanza ¿no? eh, en un país como Serbia por ejemplo para salir adelante y que eso, que con una, o sea, queriendo a lo mejor quedarse aquí pero con mujer y un crío de estarse planteando irse a otro país a buscarse la vida tiene una, una tienda de bicicletas que parece ser pues le había ido bastante bien hasta hace 4 o cinco años y dice que eso que ahora todo el mundo se está yendo y que bueno eso, que el nivel de vida es bastante bajo bastante bajo y bueno, van tirando pero nos dejó eso en, en en la casa de la antigua casa de sus padres y eso pudimos pasar la noche y nada y luego fuimos a comer con él al día siguiente y hicimos ruta seguimos hasta dar con el Drina ya sí que es un río que nos ha acompañado o nosotros le hemos acompañado en sentido contrario esta vez normalmente íbamos siguiendo la corriente del Danubio eh, con el Saba creo que ya lo cogimos en contra a contracorriente el Drina también con lo cual hemos empezado a subir subir eh, el Drina ya es uno de esos ríos donde sí que, eh, que te pide bañarte de vez en cuando, ¿no? A diferencia del Danubio que no era muy eh, apetitoso. Sí, aunque el Drina está helado. Súper bueno, depende de qué partes también, ¿no? Porque mm. lo hemos probado aquí a, a cerca de Focha y sí que evidentemente estaba helado, pero lo, hay una parte que está estancada unos kilómetros más abajo donde pasamos también una noche muy simpática, bueno, estaba bien en el sitio, bueno tú, tú llegaste un poco fastidiada ese día después de dejar Visegrad, que está un poco después de pasar la frontera, ah bueno es que me estoy avanzando un poco bueno, que poco después ya de coger el Drina, donde cogimos, hicimos nuestros primeros mil metros del tirón sufriendo, pero bueno dentro de lo que cabe bastante bien, mejor de lo que esperábamos, ¿no? yo sí. creo Luego, unos, metros, unos kilómetros más adelante, llegamos a Mokragora, que es un pueblecito bastante. lo tienen montado de manera bastante turística y todo gira un poco alrededor de un trenecito histórico que hace una ruta bastante graciosa, pero que por un tema de horarios no, no lo hicimos y, bueno, en parte también porque la ruta que hacía no distaba mucho de lo que habíamos hecho con bici antes. Y nada, y justo después ya volvimos a pasar la frontera con Bosnia, ¿no? Sí. Y fue pasar la frontera, ya esa última zona de Serbia era pura naturaleza, todo muy bien, todo bastante agradable para cambiar un poco de lo que estábamos acostumbrados, mm. pero es verdad que fue entrar en Bosnia y Bosnia desde que hemos entrado es... Un puro espectáculo, ¿no? Alrededor nuestro, muy agradable también. Vamos por carreteras nacionales todo el rato, pero no están nada concurridas. Y...